La plantilla de TMB estamos reclamando que la subida no sea solo el 2% ya que el IPC llega casi al 11% y entendemos que es injusto y bueno varias reclamaciones que tenemos aparte de esta como la jubilación a los 60 por todo el tema de estrés que sufrimos en el trabajo. Llevar a esas personas, a esos futuros trabajadores que vendrán el fruto de tu lucha, que no te hayas estancado en derechos, en salario eh, los trabajadores tenemos que, que pelear y que organizarnos. Hay que empezar a moverse, a luchar. Eh, sabemos que este otoño hay muchas reivindicaciones y yo invitaría a la ciudadanía a empezar a luchar por sus derechos. Vips es una empresa que pertenece al grupo Alsea, que cuenta con 20.000 trabajadores. Es una empresa que gana millones y mantiene a los empleados en unas situaciones un poco precarias. Nosotros queríamos presentarnos a las elecciones sindicales. Presentamos la lista en el plazo y en la forma que se debe, pero la empresa dio la orden de que no, nosotros no nos pudiéramos presentar y no es la primera vez que lo hace. Que nos hayan impedido presentarnos a las elecciones sindicales supone que, que el conjunto de la plantilla del BIS va a seguir sin una representación real que defienda realmente sus intereses. Eso para la empresa representó un problema importante. En el 2019, Sufre un accidente y ese accidente es el que el TSJ de Aragón ha dictaminado ahora que es consecuencia de un accidente laboral, porque la empresa sabía que me tenía que adaptar al puesto de trabajo haciendo eco de las recomendaciones de los especialistas y no lo hizo, por activa y por pasiva. Durante tantos años eh, a mí me ha tocado ser el representante cabeza visible de la organización, eh, estando en las comisiones negociadoras de diversos convenios y eso Opel no lo perdona. Para una empresa a la que se le han puesto en evidencia sus propias carencias, sus propias contradicciones y finalmente su propia hipocresía para con sus propios trabajadores, es muy difícil de asumir. Somos un colectivo, que estamos todas juntas, que si nos tocan a una nos tocan a todas. No soy de moral frágil, creo que, que se debe de seguir luchando y creo que habrá un final, eh, creo que satisfactorio. Hemos convocado a todas las plataformas y coordinadoras. Están viniendo gente desde de Valencia, caminando, y de todas partes del territorio. Lo que queremos es protestar, manifestarnos y eh, presionar por los motivos que ya sabemos que es el IPC real, la no privatización, en la brecha de, por la brecha de género, por la derogación de las reformas laborales. El gobierno, quien las pensiones se defiende. Hijos, hijas, nietas y nietos, nosotros la única herencia que queremos quedaros es que no perdáis el espíritu de lucha porque eso os será hacer dignos y tendréis ese espíritu que con eso podréis conseguir mantenerle, que no se os coman el coco, alta la cabeza, jóvenes, vuestros el futuro.